Bienvenido al Ciclo Superior de Higiene Bucodental de EASO Politécnico A. Este ciclo te permitirá trabajar en el ámbito sanitario público y privado como experto en prevención de enfermedades bucodentales e higiene oral, pudiendo realizar tratamientos dentales de carácter reversible y preventivos en las clínicas dentales. En EASO Politécnico A utilizamos una metodología de enseñanza activa y colaborativa basada en retos. Partiendo de una base teórica sólida, nos esforzamos en realizar actividades lo más prácticas posibles. Para asimilar los contenidos, simulamos casos clínicos odontológicos diferentes que el alumno-alumna aprenderá a resolver trabajando en equipo y con un enfoque multidisciplinar. La revolución dental digital ha llegado también a nuestro ciclo a través del escáner intraoral. El alumnado aprende a realizar impresiones tanto manuales como digitales, que le permiten adaptarse rápidamente a las situaciones que se va a encontrar en el mundo laboral. La transformación digital en el ámbito odontológico ha venido para quedarse. Encontrarás un profesorado comprometido y con experiencia en el ámbito sanitario. Si quieres empezar a trabajar finalizado el ciclo, tendrás muchas posibilidades al ser una profesión con gran empleabilidad en clínicas dentales. Si por el contrario quieres seguir estudiando, puedes acceder a diversos grados universitarios en la Familia de la Sanidad. Si eres una persona asertiva y empática, te gusta trabajar con personas y te gusta el ámbito de la salud, ¡anímate y ven a estudiar el ciclo con nosotros!